Bueno, en este video vamos a ver los conceptos básicos de hoja de cálculo. Eh, lo primero es la organización de una hoja de cálculo, ¿sí? Tiene filas que se llaman 2, 4, 10... Las filas son horizontales. Y columnas cuyo nombre son letras F, H, J... Acuérdense que las columnas, como las columnas de una casa, son verticales. Ahora... Cuando terminan las letras del abecedario, ven X, Y, Z, viene doble A, AB, AC, AB y así va combinando las distintas letras A, X, A, Y, AZ, B, A, B, B, B, C y así. Muy bien, perfecto, con la tecla inicio vuelvo a la primera columna y cuando estoy en cualquier lado, control inicio vuelvo a la celda A1. Bueno, entonces, una celda es la intersección entre una columna y una fila. En este caso estoy en la celda H10. ¿Sí? Acá estoy en la celda J18. En una celda puede haber texto, números o fórmulas. ¿sí? Por eso es una hoja de cálculos, porque se usan muchas fórmulas. Entonces, a ver, acá voy a escribir esto. En esta celda puede haber texto, números o fórmulas. Ven que el texto excede el ancho de la columna. Entonces, por un lado yo puedo ensanchar la columna poniendo el mouse, el puntero del mouse entre, los dos, entre las dos letras, o sea, en el límite de la columna, y ensanchando así, arrastrando... O lo otro que podría hacer en, en determinados casos, depende para qué necesite la hoja de cálculo, es decirle en el menú formato, texto, no, perdón, formato, celdas, que se ajuste el texto. ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? En lugar de eh, continuar a través de las celdas, el texto va a quedar en, en la misma celda, pero en varios renglones. Depende para qué... Este, estemos usando la hoja de cálculo necesitamos una o la otra opción muy bien también entonces puedo ensanchar una columna puedo agrandar la altura de una de una celda con doble clic logro en este caso la altura automática y con doble clic acá ah bueno en este caso por cómo la configuré no, pero si yo a ver, texto que sobra. Ahí está. Con doble clic en el borde derecho de la celda de la columna H, va a tomar el ancho automático del texto más ancho que tenga en su columna. Ahí está. Muy bien. Bueno, para eliminar una columna utilizo el mouse, el botón derecho, acá en el título de la columna y pongo eliminar columnas. Botón derecho eliminar y lo mismo ocurre con una celda voy acá botón derecho eliminar filas ahí está bueno vamos a ver un pequeño ejemplo que sería una planillita de gastos personales sí entonces voy a poner la fecha el concepto eh, el monto y el saldo vamos a suponer que yo el día que empiezo el, esta planilla el, eh, saldo anterior dos puntos ese día que empiezo la planilla tengo por ejemplo mil pesos ahí está voy a hacer doble clic acá muy bien entonces fecha, el día este 7 de abril Voy a cobrar el sueldo, por ejemplo, y voy a poner mil pesos. Bueno, saldo. El saldo voy a calcularlo con una fórmula. No voy a hacer la cuenta yo. ¿Qué le voy a decir? Voy a decir igual lo que hay en la celda d 1, que es el saldo anterior, más... Lo que hay en la celda, C4, Enter. Y me hizo la cuenta, 110.000. ¿Por qué hago fórmula en lugar de escribirlo yo? Aparte de, de no hacer la cuenta, ¿no? Porque la fórmula, lo que me muestra el resultado de la fórmula, va a cambiar si, la, si cambian los valores. Entonces vamos a suponer que en realidad no había cobrado 100.000, había cobrado 120.000. Ahí cambió automáticamente el saldo. ¿Sí? Para eso se usan las fórmulas, para planificar a futuro una planilla con las fórmulas y después ir completando los datos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es poner, por ejemplo, el 8 de abril eh, compro ropa y gasto 20 mil pesos, pero lo voy a poner en negativo porque es un gasto, menos 20 mil pesos, ahí. Acá, entonces, ¿qué fórmula tengo que poner? Igual, D4, ahí lo, lo fui con la flechita para arriba, que es el saldo anterior, más C5, que es el nuevo monto. Enter. Tenía 130.000, ahora tengo mil. Bueno, a ver, el 10 de abril gasto el supermercado menos 10.000 entonces acá yo tendría que escribir si lo quisiera escribir a mano igual esta celda de 5 más esta celda, C6 Sí tenía 110.000, gasté 10.000 ahora tengo 100.000 pero no lo voy a hacer a mano cada una de las filas lo que voy a hacer acá lo borré con suprimir con la tecla suprimir Voy a tomar esta fórmula que, fíjense, acá arriba, en esta parte que es la barra de fórmulas, me muestra el contenido de la celda. Si aprieto la tecla F2, además de mostrarme el contenido de la celda, me, me marca con colorcito a qué celda se hace referencia esta fórmula. Entonces, si yo copio esta celda, con este cuadradito, que es la herramienta de llenado, tirando hacia abajo, automáticamente me va a completar D5 más D6, más C6, ven acá, D6 más C7, ahora voy a pulsar F2 para que vean con colores, D7 más C8, a ver acá, D13 más C14, ¿sí? Es decir, voy a volverlo a hacer, Quiere decir que si yo tengo una fórmula, como esta, D4 más C5, y las de abajo son similares en estructura, voy a copiarla con esta herramienta que está arriba, abajo a la derecha, la herramienta de llenado. Entonces, primero voy a ensanchar esta columna y voy a seguir agregando gastos o ingresos, ¿no? 12 de abril... Eh, gasto en eh, ¿en qué puede ser? en una salida menos eh, 6.000 ahí está el 15 del 4 cobro una deuda me debían 20.000 ahí está ¿sí? entonces en cada renglón yo voy poniendo un ítem, eh, supermercado de nuevo, menos 10.000, porque lo gasto. Y acá automáticamente se va formando el saldo. ¿Sí? Bueno, esto puedo hacerle muchas cosas. Por ejemplo, puedo seleccionar toda esta parte que va a tener mis, mis movimientos e ir al menú formato a ver estilos de formato automático ¿sí? y le puedo decir esta me gusta a ver, esta aceptar ahí está elegí dentro de los formatos el estilo automático uno que decía azul lista azul muy bien bueno, perfecto como LibreOffice Calc trabaja en local, yo tengo que guardarlo el archivo, no va a guardar automáticamente. Entonces tengo que poner guardar, ponerle un nombre, mis gastos, guardar. Perfecto.